Hola, miren, estamos en el punto de partida del de, de cable car, del teleférico que sube el cerrito que nosotros subimos recién. Y claro, nosotros recién llegamos aquí, pero después de sacar un montón de fotos, fotos donde no había nadie, donde se veía igual, se ve más o menos vacía la muralla, hay que decirlo, así que si quieren venir y que no haya demasiada gente a la muralla china, vengan en invierno. Si uno sube las escaleritas, es que no hace tanto frío, así que es bacán igual en invierno. Y aparte que uno tiene como la montaña nevada y whatever. Así que ahí está el cable car, vale 80 yuanes. Considero que no vale la pena, uno puede subirlo igual y puede disfrutar. Lo ideal sería, ojalá encontrarse un... contratar un bus o que hubiese servicios de buses que vayan cada cierto tiempo, desde la muralla china a algún metro. Pero bueno... Así funcionan las cosas. Sí que esta es la muralla china que sube hasta como por allá. Se ve increíble. Una gran construcción de la humanidad.